Vamos a ver los mejores El fin de semana, Chilevisión abre el mundo de la acción y el peligro para que disfrutes de 180 minutos de pura aventura. No. Tres horas de tus series animadas preferidas con Jessica Abudinen. Vamos a convertirnos en cazadores. Esto es Tigritos, el fin de semana a las 10 de la mañana.